Hoy le traemos lo que es el especial. En la primera esquina tenemos a Junior, como conocido, lo que es Gameplay. Estaré dejando su canal en el en, el, en la descripción de este video, miren chicos Hoy le voy a mostrar cómo estos dos chicos se van a matar por la corona. En el, la segunda esquina tenemos a lo que es Sebas el Hackel, donde comenzamos para que él vea. Donde está Tomás tirando paredes Glue, pero Junior no se queda atrás. Y miren, Junior va a creo que va. Tiró el primer golpe. Tiró el primer golpe, pero no le dio. Aquí viene Sebas, viene Sebas. viene Sebas. Y está buscando la cabeza, pero no le dio. Pero se. ¡Ay, ay, ay! ay Uf. ¿Ustedes vieron eso? ¿Ustedes vieron eso? Primer combate ganado por Sebas el Mata Hacker. El que se va a llevar lo que es. Los de diamante en este momento. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esto se está poniendo caliente. Esto se está poniendo caliente. Estoy sudando. Estoy sudando. Estoy sudando. Se está poniendo caliente. Junior está azotado. Junior ni se quiere mover. Está paralizado con ese solo disparo que le dieron a la cabeza. Miren, chicos. Este es Seba el Matajaque. El cual, miren cómo le va a estar peleando. Pero Junior no se quiere quedar atrás. Así que miren, miren, miren, miren. miren. Juno, eh, Seba el Mata Mira cómo comienza. Él va a la defensiva de una vez. Pero Junior lo está esperando. Junior lo está esperando. Junior avanza, avanza. Pero vamos a ver qué va a pasar en este combate. ¿Qué ustedes creen que va a ganar? ¿Quién ustedes creen? Vamos, vamos, vamos. Comenten, comenten, comenten, comenten. Así que vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién va a disparar el primero? Se va a estar esperando que él saque la cabecita. Le está, le está amenazando. Pero Junior se, eh, se queda inmóvil. Ahí está moviéndose. Ahí está moviéndose. Ahí está moviéndose. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver vamos y uno está como asustado después de ese disparo y está asustado ahí se está poniendo buena la cosa se va a querer matarlo pero y uno no se está dejando ay ay yo uno lo va a matar parece yo lo va a matar que ustedes creen que va a matar ¿Quién usted que yo voy a se va a matar hacker yo voy a hacer vamos a ver vamos a ver vamos Seba. tú puedes voy 500 diamantes a ti Vamos, vamos, vamos. Junior, lo, lo siento, somos compañeros, pero creo que Seba lleva la ventaja en este momento. Así que me voy de parte de ser Ustedes vieron con ese disparo. Ay, ay, ay, ay, Seba no quiere dejarse pegar de Junior, pero Junior está buscando la forma. Junior se le sale. Ay, él lo vio, lo vio. Ay, ay, él le dio 25, le dio 25, pero no le hizo casi nada. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Vamos, Seba, llénate, llénate. ay, ay, mira cómo se burla Seba de Junior. Ay, ay, ay, ay. Ay, por un poco. Ay, Junior lo va a matar. No, ¿qué pasa, Seba? Yo voy a ti. Yo voy a ti. Yo voy a ti. Así, cúbrete, cúbrete, cúbrete. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, Junior. Tú no, tú no me puedes ganar a este, ¿no? No, no, no, no. Yo voy apostando a él. A mi pinto. Vamos, vamos, vaya al pinto. Ay ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Estoy nervioso. ¡Ay! ustedes vieron eso ustedes vieron eso ay papá esto se está poniendo bueno miren chicos le doy un avance chicos así que en la descripción les estaré dejando un link para que ustedes vayan y descarguen lo que es mi aplicación y de gameplay o sea Junior el que está aquí combatiendo así que vayan a la descripción a descargar lo que es la aplicación donde estaremos dando diamantes gratis pero también si tú quieres compartir con comp con lo que es va a ser mata pues también déjalo en los comentarios que estaré haciendo lo que es una sala para que tú puedas combatir con él así que comenzó el tercer combate chicos vamos a ver quién va a llevar o va a ganar esta gloriosa batalla Uf. Mira Seba cómo se le pone al frente a Junior, pero Junior no le hace casi nada. ¿Qué es lo que está pasando Junior? Tú eres muy bueno jugando, pero qué es lo que te está pasando. ¿Qué es lo que te está pasando? Así que vamos a ver Seba, Seba, Seba. Seba está dejando que Junior como que se le acerque. Pero Junior no quiere acercarse porque ya sabe lo que le va a pasar. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uy, uy, uy, uy uy, uy. uy. Mire, vieron ese tiro. Yeah, yeah, yeah. Vamos a ver, vamos a ver ay ay ay, se están acercando, se están acercando Junior quiere que se le acerque a Sebas pero Sebas no es tan pendejo para acercarse, así que vamos a ver vamos Sebas, que voy a ti mira Sebas cómo se le sale ay ay ay ay, ay, ay, ay. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver. Vamos, Sebas, vamos Sebas Junior no se le quiere acercar porque sabe lo que le va a pasar ay ay, ay ay Junior casi no le ha hecho nada a Sebas ay ay ay vieron eso? Pura cabeza, pura cabeza. Hay Junior, hay Junior, hay Junior. Te están dejando hay Junior te están dejando vivir un poquito más. Hay Junior, hay Junior, hay Junior. Se está poniendo interesante la cosa, se está poniendo interesante, se pone interesante, se pone, se pone. Ojo, ojo, ojo. Pie, vamos mano, cabeza. Ya no solamente ojo, oh, porque me tienen cansado con el ojo. Estoy nervioso, chicos. Ay, ay. Sebas se queda paralizado. Pero Junior casi no le pega. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, Junior? Ta, ta, ta, ta. Ay, ay, ay, papá. ay, papa. Ay, papa. Ay, mamá. Ay, Junior. Ay, ay, ay. Ay, Junior. Te está salvando. Yo creo que de esta no se salva Junior ya. Ya de esta no. De esta no. Mira, mira, mira. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay papá. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. Esta es la definitiva para Junior. Si no gana, se fue liso. Se fue liso. Miren a Sebas ha cogido dos escopetas para pelearle a Junior, o sea Gameplay, quito esta notificación, vamos vamos vamos, quiero ver lo que va a pasar en este momento, esta es la última batalla, Sebas le va con toda de frente, Sebas no le tiene miedo, ya vemos que la tiene ganada, Junior va a usar la estrategia para en esta última batalla. Y le pegó una cabeza, le pegó, le pegó. Vamos, Junior. Vamos a ver, vamos a ver. Junior, Junior, por lo menos una. Papá, por lo menos una. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una por lo menos. Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay, Junior se quedó parado. Se quedó frisado. Ahí se quedó buqueado, Ay, ay, ay, ay. Ahí ay, ay. Ay, se salvó. ay, parece que Seba no lo quiso matar. Ay, qué chiposo. Ay, qué chiposo. Ay, ay, ay, ay. Vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Seba le está haciendo mote. Seba no le tiene miedo. Ya ustedes ven. El que quiera pelear con Seba. Así que déjenlo en los comentarios. Que tengo mi gallito. Tengo mi gallito de pelea. Así que ya ustedes saben. Cuando quieran pelear con Sebas, Por el, el campo. Ay, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Se me fue. Ay, creo que lo van a matar. Creo que lo van a matar. Y creo que van a matar a Seba. Ay ay ay, ay, ay que lo que pasa, Junior está fallando, está manqueando. camperillo, ay no campeé, vamos vamos no campeé, vamos, vamos. ay ay ay ay, ay ay ay Junior se la quiere acercar. pero Seba no se la va a dejar, ay ay ay, mira mira mira, ay Seba no quiere matarlo parece, ay Seba no quiere matarlo, ay Junior, ay Junior, ay Junior, ay ay ay, ay ay ay Ay, ay, ay, bueno, ya ustedes ven, chicos. ¿Quién ustedes creen que va a ganar? Esto, aunque sea 0 a 3, nadie sabe si Junior puede superar lo que es esta batalla, chicos. Ustedes no saben. Eh, muchas veces yo he estado perdiendo a 0 y al final, eh, faltándole 1 a 1, pues le gano. Así que nadie sabe qué va a pasar en este. Me cayó la boca. Me cayó y no se pasó. Así chicos que si ustedes quieren estar compitiendo por diamantes también igual de esta forma, pues déjenlo en los comentarios y, y pongan su idea. Así que nos vemos. Una...